Bienvenidos, bienvenidas al módulo que tenemos por delante, que es Gestión de Equipos de Alto Rendimiento. Es un módulo muy interesante desde la Dirección de Recursos Humanos porque nos va a permitir, por un lado, eh, gestionar como líderes de equipos, eh, personas a las que queremos llevar a un rendimiento más allá de, de lo que consideramos óptimo, es decir, marcar unos niveles de eficiencia y de eficacia superiores a los habituales, eh, para este punto eh, trabajaremos habilidades en torno a la dirección y, por otro lado, qué se va a encontrar el alumnado cuando profundice dentro de esta temática o este contenido. Bueno, pues habilidades en cuanto a por qué se diferencia o por qué hablamos de equipo de alto rendimiento y no hablamos de trabajo en equipo, cuáles son las características que vamos a buscar en las personas eh, que van a formar parte eh, íntegra de ese equipo eh, denominado alto rendimiento y sobre todo una, algo que es fundamental y es trabajar sobre conceptos eh, muy muy muy importantes hoy en día eh, en cualquier equipo que es la proactividad que es la asertividad que es la toma de decisiones y que son las formas de resolver conflictos a partir de aquí eh, el trabajo es un trabajo muy práctico y en las sesiones eh, grabadas el alumno podrá, sobre todo, entrar en dos parcelas que son muy importantes. Por un lado, eh, como decía, el perfil de ese profesional de alto rendimiento, por otro lado la toma de decisiones y por el otro lado la forma de resolver óptimamente un conflicto.